Hola blockers, y pues aquí ya han llegado más prototipos. Vamos a verlo con estas por tijeras que tienen un filo equivalente a la espada Calibur. Pues veamos qué es lo que nos ha llegado. A ah, la pues esto ya las había visto, los habían visto con la anterioridad. Pues llegaron otros. No tiene realmente mucho chiste que lo sabe pero pues aquí está. Evelyn. Pues aquí tenemos a Webstore. Y he -Man. De estos, pues, ya tenía algunos, pero, pues, llegaron más. Pero el que nos interesa es este. Y no es que el otro no nos interese, pero, pues, son figuras que ya habían llegado antes. Pero estas no. Y es que compré esta es otra vez porque estoy armando una colección alterna de prototipos de Masters of the Universe. Ya ven que siempre es bueno tener ahí mercancía buena para intercambiar. Y bueno, pues primero empezaré mostrando... también tenemos uno de estos pero pues como les digo voy a armar eh, una colección aparte de la mía de prototipos porque pues para que uno si podemos tener, tener dos y pues siempre es bueno tener ahí algunas figuras extras para pues para intercambiar ¿Verdad? Y pues las primeras son Unas figuras de Halo Por ellas las he visto con otra persona También ¿Verdad? Aunque de Halo no conozco mucho Cada vez Pues voy agarrando más la onda y empezar a gustar más disculpen tengo un vecino aquí con un can que aquí tenemos otra figura Pero aquí tenemos otro paquete espectacular. Y se trata nada más y nada menos que de... ¡Oh, my God! El prototipo de pintura. De el esqueleto de la montaña serpiente. Mira nada más. Los monos son los monos. Aquí tenemos... Pues el dragón. está de lujo. Y esta pieza que pues ya ha sido utilizada por Mega en otras líneas. ¿Y qué tal, Blockers? Nada más y nada menos que el Skeletor Dragon Blaster. ¿Qué tal? Aquí, en exclusiva, una vez más en tu canal Blockers. Eh, normalmente el que sale... Este, ahí en, en las imágenes tiene el mismo color de las botas en el pecho y aquí podemos ver que tiene otro color distinto como un violetita o pues un color más, más clarito ¿verdad? Eh, no trae la cadena recordemos que esto es solamente un prototipo pero pues aquí está, nada más y nada menos que el Dragon Blaster, el Skeleton Dragon Blaster de lujo, así es. Bueno Blockers, esta vez solamente me llegaron estos, vienen eh, como siempre otros más en camino. Esperen ahí pronto algunos más. Espero les haya gustado el video. Dejen su like. Suscríbanse. ¡Blockers, cambio y fuera! Con algo espectacular. Y se trata nada más y nada menos de...